Bueno, una semana después volvió a nevar a quien viene y salió un rato a ver qué tal Y esto está muy loco porque... ¡Ay! Me pega el sol Está muy loco porque nevo ahorita y ya todo se está derritiendo Hay sol, ya todo está encharcado, pero ya se los voy a mostrar Pero está súper bonito a pesar de todo, miren Estoy en la plaza de Carplatz. Esto es en pleno corazón de Viena también ¡Ay, miren! Ya les voy a mostrar ¿Cómo se ve esto? ¡Qué hermoso! ¡Ay! ¡Ya va! ¡Ya me iba a caer! Voy a andar grabando, miren, los escalones, ¿ves? Y hay que tener cuidado también de no resbalarse porque si no, niños jugando en pleno nieve. Acabo de tomar unas fotos y me quité todo. Vayan a mi Instagram porque vean las fotos que me acabo de tomar. Demasiado frío. No, no, no. Dios mío. O Sal a mí si me ocurre, si me enfermo, ya saben por qué fue. Esto es lo que no hacen otras cámaras que nadie ve de las fotos. Ajá, ya, chiquilla. No es muy bueno andar jugando porque los perritos se hacen por ahí Y entonces después resulta que se te puede meter en los zapatos Y como está en la nieve no te das cuenta Eso me pasó ahorita cuando andé bajando de mi casa Y hay que tener cuidado porque hay escalones y por la nieve no lo es Pero sí Por eso aquí está la tradición o la cultura de que Cuando llegas a una casa te tienes que quitar los zapatos Para entrar en medias o en sandalias que te ponen ahí en la puertita de las casas porque se supone que, si vienes a la calle, es posible que tengas tus zapatos muy sucios Sí, eso es una cosa que hay aquí también, se lo voy a mostrar un día para que vean cómo es Todas las casas tienen la entrada de los zapatos Como pueden ver, el señor que está allá, está quitándole la nieve a su carro Porque eso es lo que les decía, que los dueños de los carros tienen que luego quitarle toda la nieve para poder empezar a conducir No es muy fácil grabar Porque yo tengo el iPhone 11 Y no me traje la cámara Y el iPhone 11, como para los que saben No es resistente al agua Así que este iPhone no se me puede dañar Miren, esta es la avenida de mi casa Para acá Allá atrás queda un local venezolano Que vende arepas y todo eso Y bueno, yo vivo aquí tal cual Está súper bonito Ay, parece Navidad Pero no es Navidad Todo esto aquí es la principal de un banco que da oficinas también y detrás queda la estación principal de trenes de viaje no se llama ja Juanjo y bueno vamos a venir para acá para el castillo de Belvedere miren allá atrás está para allá vamos miren he visto varias personas Haciendo ejercicio, lleva un chico trotando Me parece increíble que la gente trota con nieve ¿Sabían que eso sucede? Pues aquí en Austria es así Vamos a ver qué hay por aquí Este lugar está súper bonito también porque es como un parque Una plaza, oh, wow, no, no, no, miren esto No, qué hermoso En verano, imagínense la escena en verano normalmente Acá, todo esto, ponen mesitas y la gente come aquí al aire libre es un lugar muy bonito para comer en verano y pues miren cómo es ahorita en invierno se ve bastante oscuro pero está hermoso, miren eso a ver, déjenme en sus comentarios aquí en el video ¿cómo ustedes se imaginan que es estar en la nieve? sé que muchos ya lo han experimentado pero otras personas no yo por lo menos siempre pensé que la nieve era más granizadita y no realmente, ya se las voy a mostrar, déjenme pasar por aquí es un poquito, no sé cómo explicarle, no es granizado como el helado, sino es como, no sé cómo explicarle, un poquito más densa. Vamos a ver, les voy a mostrar un poquito. Vamos a agarrar de aquí del suelo. A ver. Uh, nieve. Es como, como cuando agarras el hielo del refrigerador y lo sacas, pues es así. Miren. Ahora no se quita. ah ¡Oh, Se queda pegada. Dios mío, me va a dar frío en las manos. Vamos a ver. Queda así. Pero no estamos mojado el guante. Esto en verano también es súper hermoso. Tengo un video de esto, por cierto. Desde hace muchísimo tiempo pueden verlo para que vean la diferencia de cómo es invierno y cómo es en verano Cuando aquí es invierno y empieza a nevar, si tú tienes que salir de casa, lo primero que tienes que hacer es ponerte los zapatos ideales para invierno No puedes salir con zapatos deportivos y nada no, porque si no se te van a mojar Miren los que yo tengo en este momento, son unas botas y estas te protegen del de frío del invierno, de la nieve, del, del, eh, del agua también y dentro tengo unas meditas térmicas también tengo puesto un pantalón y dentro una media térmica que es una pantis completa debajo tengo un suéter cuello tortuga encima la chaqueta, esto y esto y los guantes me quité esto porque estoy grabando pero eso es lo único que te va a proteger en plena nevada porque si no vas a pasar muchísimo frío, eso les quería contar para que tengan en cuenta cuando les toque vivirlo, bueno mis amores esto ha sido todo por esta ocasión, espero que les haya gustado este recorrido por Viena con nieve ha sido un día muy lindo y espero que a ustedes les haya gustado Nos vemos en un próximo video Recuerden que pueden escribirme en todas las redes sociales Y unirse al nuevo grupo de Facebook Así que nos vemos en una próxima oportunidad Chaito